Saludos mi gente, yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Continuamos con los segmentos de entrevista y en esta ocasión yo me encuentro con una compañera, Johnny Contreras, un placer. Hola, hola. Ella es una compañera de la área de medicina y nos va a contar un poquito sobre su historia y todo lo que ella tiene de experiencia en cuanto al entrenador rotatorio, vamos a saberlo acá en este video. ¿De dónde eres Leonie? Yo soy de Monteplata, eh, allí tengo una familia pequeña, no muy numerosa, con dos hermanas, de las cuales yo soy la del medio, yo tengo una mayor y una menor, y mis padres son de allá, mis abuelos son de allá, todo el núcleo familiar es de allá. Básicamente la única que se vino hacia acá, de del sueño, fui yo. Bien, excelente. En cuanto a esos estudiantes que vienen de provincias, diferentes lugares, Monteplata es una provincia que se encuentra próximo a Santo Domingo, aproximadamente, ¿cuál tiempo? Como a dos horas en transporte público. Ok, más o menos dos horas. Y recuerden que esos estudiantes que vienen de provincia, vienen a Santo Domingo, a la Gran Urbe, principalmente a pasar trabajo. Y eso es en busca de un sueño. Pero sí. al final ya va a tener sus beneficios. ¿A en fue pues, Johnny en la escuela y en el liceo? Yo fui un estudiante un poco inquieta. Siempre... Me orienté hacia la lectura, la ciencia Donde decían que había una exposición Ahí estaba yo, porque me gustaba Hablar en público y eso Hice la escuela básica En una escuela de monjas Que se llama Escuela Parroquial Padre Arturo Que hoy en día sigue operando Y en cuanto a la, a la Educación media, estuve en dos liceos o el Liceo de Monjas también, que opera en el mismo plantel que la escuela que mencioné, que se llama Liceo Madre Ascensión Nicole, que aún opera. Y el Liceo Doctor Julio Abreu Cuello, que hoy sigue operando, pero como Politécnico. Ok, bien. En cuanto al liceo, en la parte del liceo, ¿fuiste, fuiste una estudiante tranquila? ¿No era una de las estudiantes que iban paseando y eso? Yo era un poco inquieta, pero no nada que se saliera de los márgenes, eh, me mantenía, como uno dice, en lo, entre lo popular. ¡Ay, quién es Johnny! Todos sabían quién era Johnny, pero eso no no hacía que yo me saliera de mi rol de, de aprobar mis materias, de cumplir mis compromisos. Yo no embromaba mucho, porque en el último liceo donde estudié, mi mamá trabajaba ahí. Y pues te se imaginarán que me tenían a corta. Bien. En cuanto a tu inspiración, ¿qué fue lo que te llevó, lo que te motivó a estudiar esta carrera de medicina? Realmente yo no, no recuerdo un hecho que me haya marcado, oh yo voy a estudiar medicina por esto, pero siempre me gustó lo orientado a la ciencia, a la investigación y la medicina es una carrera que siempre yo supe que estaba cargada de esto, pero con ese toque altruista y humanitario que el que me conoce sabe, yo soy muy de ayudar, entonces aquí en esta carrera yo pude combinar las dos cosas ciencia, investigación, lectura, aprender cosas y ayudar a la gente. Bien, en cuanto a la parte ya de la universidad, ¿tuviste alguna materia difícil, materia favorita y eso? Cuéntame. La materia muy difícil para mí fue matemática. Yo no soy nada buena en matemática. Y le voy a aclarar una cosa, no se metan a estudiar medicina dijo porque no tienen matemática, porque hay que convertir, regla de tres, hay que tallar, hay que dosificar y todo eso se hace con números. Pero matemática no es mi fuente, me puso a coger mi lucha. Oye, no señora, la gente que le tiene miedo a la matemática y medicina también puede encontrar matemática, ya sea cuando usted va administrar un medicamento a un paciente, usted tiene que pensarlo tallarlo y buscar cuál es la dosificación que usted le va a administrar a ese paciente porque eso no es a lo loco, ah mira ese paciente pesa tantos kilogramos y talla tanto, entonces buscarle el índice de masa corporal y para eso usted tiene que hacer fórmulas y buscar números para usted calcular todo eso, es decir que en medicina también hay matemática. No tanto como en matemática, pero hay matemática. Hay matemática y física. No caigan en ese gancho de que porque no tienen. Y recuerden que en la parte de un video que tengo, que subí anteriormente, a este, eh, ahí cuento de mi historia, que porque yo decidí estudiar medicina y también mi principal objetivo era ser profesor de matemática y física. Recuerden. Y mira dónde estoy ahora mismo, en medicina. Hablándole a ustedes de... Cosas que son parecidas, pero mentiras matemática, medicina, solamente sobre, la M de delante Y se sobre parece. todo buen profesor, cabe destacar. Solamente la M de delante se parece. ¿Y por qué usted sabe que es buen profesor? Porque sepan que yo fui alumna del doctor y se le puedo decir que buen profesor. Yo no sé cómo él se llevó con mis dibujos, pero él es buen profesor. Yo no sé qué decir ahí, pero si usted dice eso, doctora, no hay problema. Háblame entonces del de preinternado. ¿Qué es eso del preinternado? El preinternado son básicamente dos materias que se tratan de ginecología y pediatría, donde uno empieza a introducirse más en la vida intrahospitalaria y la responsabilidad que esto conlleva. En mi universidad, la UAS, esto dura un semestre. Tú haces un papeleo en registro donde sacas récord de nota, eh, te pones las vacunas al día. ¿Cuándo es que yo curso esas dos materias, ginecostetricia y pediatría? Una vez que hayas eh, concluido las materias del pensum, supuestamente. Aunque, como el preinternado tiene 18 créditos, si te falta una o dos materias, tú podrías tomarla, aunque no creo que sea lo más recomendable. Porque eh, va a pasar que tú no sabes cuándo tú vas a estar de servicio y va a tener que faltar una de tus clases. Y faltar a una clase a veces indica perderse un tema y ya por ahí tú pierdes el hilo de la cosa. Ok. ¿Oyeron eso, señor? En cuanto al preinternado, te puede llevarse materia, es decir, tomar materia en la universidad y también estar ejerciendo en la parte práctica del hospital con las dos materias que mencionaron de ginecostetricia y pediatría que es teórico práctico pero es más práctico que teoría señores y también eh, en cuanto a, la, a los cálculos de los créditos, te puede dar 30 créditos que serían lo recomendable los límites el límite para uno poder ya limpiar todo el pensur y luego entrar al internado rotatorio en cuanto al internado rotatorio háblame de eso, qué es eso? Esto es ya el punto final de la carrera, aquí tú te encuentras haciendo práctica por diferentes especialidades y subespecialidades médicas, también recibiendo teorías, toda una parte académico práctica, y al igual que el preinternado, tú haces un papeleo a través de registro, donde, al menos en mi universidad, todos los estudiantes nos invaden un miedo existencial de que alguna materia que alguna vez te haya publicado tarde, que si hubo un arreglo en la plataforma, que si tú debías cinco pesos, todas esas cosas suelen salir en este momento, a mí no me pasó gracias a Dios, entonces luego que tú haces ese papeleo, en registro, eh, la escuela de medicina se encarga de ubicar los grupos de estudiantes en los hospitales y te van a entregar una hoja de rotación que tiene el nombre de la especialidad o subespecialidad por la que tú vas a rotar en ese momento, la cantidad de días que vas a durar y el hospital donde lo vas a hacer. Okay. Esa hoja es tu alma de reglamento. Eso te lo van a pedir de ahora en adelante en todos los lugares. Okay. ¿Cuántos ciclos son que tienen internados? Son siete ciclos. Dividido en meses? Eh, algunos duran dos meses, otros duran un mes y así de los ciclos del internado rotatorio cuáles fueron o son lo más complicado lo más difíciles, lo más trabajoso eh, todo el mundo habla de lo que es medicina interna y, y cirugía yo hasta ahora ya cursé medicina interna salí airosa estoy esperando mi publicación sí pero yo sé que salí airosa eh, me encuentro cursando actualmente cirugía y realmente eh, les insto a que vivan su experiencia personal porque a mí no me ha parecido tan malo como dijeron, de verdad que no. Okay. Y en cuanto a eso de la parte de cirugía y medicina interna, eh, ¿has visto alguna enfermedad rara o extraña que te haya llamado la atención en cuanto a ese ciclo? ¿O algo que te haya marcado? Que tú hayas dicho, wow, pero esto que me pasó a mí ya, esto cambió mi vida y por esto me gusta más hacer esta especialidad o hacer esto. Este enfermedades raras, honestamente casi no he visto. ¿Cuáles son los más comunes que trata un médico internista? Un ejemplo de medicina interna. En medicina interna el que va para el internado estudie lo desde ahora. Hipertensión, diabetes, eh, signo anginoso para que sepan descartar cualquier otra cosa o cuando derivar un paciente a otra especialidad. Pero hasta ahora eso es lo que más yo he visto en medicina interna. En cirugía He visto mucho abdomen agudo, casi siempre son apendicitis, eh, obstrucción intestinal, bocio tiroideo. He tenido la oportunidad de estar en muchas, muchas cirugías de tiroidectomía total. Bien, en cuanto a las enfermedades o los trastornos, esos son algunos de los más comunes que se pueden mencionar, pero hay muchos también. Soy de parte de cirugía electiva, ya en la parte de cirugía de emergencia hay otros como son los traumas traumatismos, que esos son el pan nuestro de cada día en cuanto a la parte del de internado rotatorio, una persona en el internado rotatorio puede trabajar o tener empleo en diferentes lugares de poder puede, yo no se lo recomiendo porque yo entiendo que en el momento que entramos al internado pues parcialmente dejamos de ser dueños de nuestro tiempo, Tú tienes un horario que va de 7 de la mañana U 8 a 12 del día Pero eso puede variar Porque tú puedes obtener una sanción académica O que haya mucho trabajo Y vas a tener que quedarte hasta más tarde O tienes servicios Que si bien pueden ser cada 3 días Pueden ser cada 6, cada 4 Sanciones que se cumplen con servicios Y yo no creo que a nadie Le permitan en un trabajo Estar llamando cada rato Mira no puedo ir, no puedo ir Tengo una sanción, me dejaron trancado Que como uno le dice yo no creo que se pueda. Un estudiante de medicina en el internado rotatorio, a este se le complicaría tener trabajo y es un poco difícil y no es recomendable que este esté trabajando mientras esté haciendo el internado rotatorio. Ya que hay mucha dificultad en cuanto a los horarios, haciendo servicio de noche y estando en el hospital en medio tiempo. Inclusive puede extenderse hasta las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Es cierto. Puede que cualquier día que tú creas que vaya a comer tranquilo en tu casa, digan, se quedan hasta las 4. Y uno todo sumiso y humilde, ok, señor, y se queda hasta las 4. Háblame de eso de las sanciones. ¿Por qué, un ejemplo, un estudiante lo debe de sancionar o lo sanciona? y cuáles serían los tipos de sanciones, ya que tú mencionas un tipo, que es la sanción académica, ¿en qué consiste eso? Bueno, cuando te ponen una sanción académica, o te mandan a preparar una exposición, ya sea para el día siguiente, o para la ronda de la tarde, para lo que sea, o, o hacer un resumen y entregarlo a X hora y no te puedes ir del hospital hasta que no entregas tu resumen, pero también hay sanciones con servicio. Que o te dejan haciendo servicio hasta que pase la ronda O un hermoso servicio de 24 horas eh, ¿Cuáles son los requisitos que tú tienes que tener para optar para optar por una sanción? Esa <risa> sería la pregunta más idónea Los requisitos bueno, que yo como estudiante de medicina tengo que obtener Para yo optar para una sanción Usted puede ganarse una bella y deliciosa sanción Por llegar tarde Por no saber lo que le pregunten o porque usted es el único que lo sabe y el resto de sus compañeros no lo saben. Igual, vamos a pagar todo. Por saber muy entonces. Eh, por tener la bata mal puesta, por ir con la ropa que le dijeron que no podía ir, por entrar a entrega de guardia sin bata, por garabatear la hoja de signos vitales y no reportar que la dañó y hacer otra. Un sinfín de cosas. Ah, señores, pero esto es militar. Casi. Creo que la medicina y la milicia se parecen mucho. Sí, señora, en cuanto a la parte de las sanciones, eso es sumamente delicado y se ha visto siempre de que a un médico no deberían de sancionarlo. Sí, sancionarlo con parte de los de temas académicos, pero no de que, mira, te vas a quedar, tú sales hoy a las 8 de la noche, pues entonces te vas a quedar hasta las 8 de la mañana porque tú no me entregaste un tema, o porque no reportártelo sin evitarle a tiempo, y eso es como una represalia que toma contra el estudiante, o el mismo médico ya residente, y eso entonces un cuesta arriba y todavía se sigue luchando con eso, que siempre ha existido. Y se hace una comparación con la milicia, porque a los que trancan son a los militares, ya cuando hacen algo indebido, a ellos lo trancan y tienen que amanecer y eso, y tener su sanción respectiva debido a al incumplimiento de alguna orden, ya sea por el rango más alto o por el que se encuentra superior inmediatamente a este Pero no se asusten que ustedes pueden salir a Yo salí de medicina interna sin cumplir ni una sanción. ¿Cuáles son los rangos que tiene el estudiante de medicina? Háblame de eso. Porque bueno. El estudiante de medicina dice que tiene rango. Ah mira, yo soy estudiante de medicina y mi rango es venir aquí a practicar. ¿Cuáles son los rangos que tiene el estudiante de medicina? ¿Existen esos rangos, igual que en la especialidad de médico. Yo creo que, que eso... Por de... un ejemplo, un interno quiere también tomar represalia contra el preinterno porque ese preinterno... El interno viene fulana, mira, tómame estos vitales y el preinterno no lo toma o se le va por ahí entonces el interno quiere tomar represalia y quiere decir que sancionarlo. Y yo creo que, que tomar esa actitud habla más de uno que de la persona que dejó de hacer lo que tenía que hacer, pero está el preinterno, que yo no veo que, que... tenemos de diferencia? Un semestre de por medio. Vamos a ser más buena gente, por Dios. Ellos vienen al hospital, algunos le permiten, el hospital o la residencia por donde están, le permite llegar hasta cierto punto. Eh, los preinternos solo toman vitales, se lo pasan a los internos, no, no lo anotan en la hoja, eso lo anotan los internos, eso depende de cada hospital. Está el interno que hace de todo Es camillero, es bioanalista Es enfermero, es interno Tiene que estudiar, tiene que participar Pero sobre todo El interno tiene y entiendo yo que tiene que ser Curioso Porque si bien me han dicho a mí hasta ahora Yo no voy a ir detrás de ti enseñarte a poner un tubo de pecho Que es un ejemplo tú tienes que leerlo, interesarte y preguntarlo Para ganarte la participación en eso Entonces Y luego están los residentes que ellos son otra cosa eso es igual que la milicia, como la mencioné, que van diferentes niveles y eso puede complicar el asunto. Ok, he visto que tú estás en las redes sociales, en Instagram, haciendo unos videitos ahí, háblame de eso. ¿De eh, dónde surgió es esa idea y de qué trata eso? Viernes de Info, se llama, es el hashtag que yo siempre uso y es el nombre con el que yo bauticé esos videos o cápsulas que yo hago los viernes en Instagram. Que video, mí, ¿De qué son los videos? Son videos de temas de salud, pero no están orientados ni a médicos, ni a ser estudiantes de medicina, ni de enfermería. No están eh, dirigidos a personas del área de la salud, más bien a una persona de cualquier otra área, la familia, los amigos, todo para que puedan identificar o una patología. Y saber que deben ir al médico, porque si algo en lo que yo hago mucho énfasis, en la no automedicación. Nunca en un viernes de info yo voy a decir, ay mira, puedes tratar esto con tantos miligramos de esto por tantos días. No, eso es algo que yo soy muy radical con eso. Pero sí te oriento a que tú puedas identificar qué es lo que te pasa para acudir al médico. O algunas emergencias que surgen en casa, como es un video que yo hice del del sangrado nasal. Eh, Cómo tratarlo en casa, qué hacer y cuándo acudir al médico mm, Ok, muy interesante en cuanto a tu parte acá Y cómo te pueden seguir los chicos para ver si ellos, los que están viendo este video Pueden seguirte y así tener entonces más auge. Eh, más pueden seguirme en Instagram eh, Mi nombre se de de la siguiente forma J-I-H-O-N-N-Y -n -n Arroba en Instagram Y con ese mismo nombre pueden encontrarme en una página de Facebook Ok señora vamos a dejar en la descripción de este video las redes sociales para que ustedes la sigan Y puedan suscribirse acá a esa página que ella tiene, que es muy interesante ¿Qué piensas de aquellos estudiantes que pasan la materia con fraude, haciendo fraude? que Inclusive se ha visto mucho también actualmente en los exámenes de residencias médicas Personas que va a acudir a coger un examen ya profesional, médico de que Haciendo fraude para tomar un examen. Háblame de eso. ¿Qué opina de eso? Eso es un tema muy controversial. Cada vez que hay examen de residencias médicas se oye lo mismo. No es un tema que, que es nuevo en ese momento porque viene pasando desde la universidad. Gente que dice que un grupo lo tenía el examen, que otro no. que yo creo de eso? Que esta carrera es como una hermandad donde tú entraste y ya tú no vas a salir. Porque hasta el día que tú te pensiones, tú estás viendo a los colegas y todo eso, y todos los pasos que tú das van a repercutir en tu trayectoria. Ok, pasaste el examen, entraste a la residencia. Muy bien, ya está adentro. ¿Cómo tú vas a demostrar que tú eres digno de estar ahí adentro? Porque entrar es solamente la punta del iceberg. Mantenerse adentro es otra cosa. Entonces yo puedo haber pasado la universidad y graduarme con honores, magna cum laude. Pero si al final, cuando yo esté en, en la pasantía, allá en un campo lejísimo, no sé hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, de qué me valió, y eso yo no voy a tener a nadie diciéndome, y no dije que tú eres magna con laude, no. Mis actos van a caer sobre mí y me van a acordar todo lo que yo hice y me va a sacar del camino solito. Es decir, que las calificaciones no determinan de que tú seas buen médico o mal médico. No. Porque tú puedes ser el típico muchacho que los exámenes te daban muchísimo miedo y quizás tú no sacabas las mejores nota. pero cuando se hablaba de un caso clínico o del hacer médico, de saber qué hacer y cuándo hacerlo, tú eras uno más. ¿eh? Entiendo. Así que ya saben, señores, personas que compran exámenes para poder obtener una plaza en una especialidad médica eso se ha visto acá Quiero que me comenten si en sus países de origen ya que tenemos personas acá de diferentes países que nos comente si esto ha ocurrido allá y qué es lo que se ha tenido como medida Y en cuanto a eso de la especialidad ¿Qué especialidad tú piensas hacer? Yo estoy en el camino de decidir de aquí a que haga la pasantía y eso me imagino que ya me voy a perfilar bien pero todo lo que me gusta tiene que ver con un quirófano, porque me gusta cirugía para orientarme por el área de cirugía estética o cirugía general, me gusta traumatología y ortopedia y me gusta anestesia. Pero como cirugía, nada. Ella lo que quiere el cuarto, señores. No, no, no, es que me apasiona de eso. De eso. Entonces la parte quirúrgica es una de las que más remuneración tiene y... He visto que muchas personas se van por acá, por esta área. Y hay otros también que principalmente se va por lo clínico, Ya medicina interna sí. o cualquier otra área, pediatría o ginecosteutricia. Pueden irse por ahí también definiendo algunas partes. Pero eso te lo define ya después que usted toma el examen. Y dice en verdad yo lo que quiero hacer es médico familiar ahora. Ha pasado, Está muy en boga eso. Que ha pasado mucho en algunos colegas que concursan, toman el examen de residencia y después cuando ve la nota, la calificación es que es muy por debajo de lo que tenía pensado, este decide al final tomar emergenciología, medicina familiar o cualquier otra plaza que no era la que quería desde el inicio. ¿Qué piensa de la medicina en la República Dominicana? Yo pienso que me van a crucificar mucha gente, pero yo pienso que deben haber filtros aún más severos. Porque nuestra carrera que es bellísima Que tiene una parte Altruista y humanitaria hermosa Pero que carga consigo mucha ciencia Se le está haciendo muy fácil La entrada a mucha gente Es decir, cualquier persona puede entrar a la carrera Y, y... y no solo se le está Haciendo fácil entrar De alguna forma se le está haciendo Fácil mantenerse en el camino Y, y además de eso está el, el sentido De negocio que se le ha dado Junto con otras cosas que influyen, que es el sistema político, que es la ARS, que si no sé qué, es un tema que tiene mucha tela que cortar. Pero sobre todo, a mí lo que me gustaría de la medicina en mi país, que todo el que está en el camino, por favor, detengase un momentito, autoevaluarse y decir por qué yo estoy en esta carrera, qué es lo que realmente yo quiero hacer. Y por favor, si usted está haciendo medicina por ganar dinero, dése cuenta que usted está en el camino equivocado, no porque no vaya a ganar dinero. Si sí, no, porque qué horrible debe ser estudiar 6, 7 años de tu vida algo que no te apasiona. En la realidad. Para después estar en un taxi, en un Uber, <risa> en un Uber como conozco colegas que tienen ya una especialidad y no ha encontrado trabajo porque... O en un call center. Porque el sistema, especialmente acá el sistema de salud, está denigrado. Y principalmente también por nuestros propios colegas que están ya en la parte del de gobierno. Entonces, no invierten y esto se puede ver de esa forma. Eh, yo creo que tomarle un consejo a esos jóvenes que están acá, que nos están observando y que quieren estudiar medicina, ya que esta es una gran realidad. Y vamos a ver la otra cara de la medicina, lo que ustedes no conocen, que vamos a hacer un video más adelante sobre eso. Mientras tanto, quiero que Yomni le dé un consejo a ustedes que piensan o que ella piensa con respecto a ustedes que quieren estudiar medicina. Bueno, chicos y chicas, ustedes que están orientados a entrar en esta carrera o que ya están, primero no permitan que nunca nadie le diga que ustedes no pueden, porque si sí pueden, den la milla extra. Esfuércense, pero sobre todo háganlo por pasión y con amor Porque todo lo que se hace por pasión y con amor Queda bien Mantengan el amor a su carrera Recuerden siempre, si ya están en la carrera O terminando, lo que sea Que una persona que tú vas a tratar No es un caso, no es una cama No es un número, no es una enfermedad Es una persona, es un humano Que tiene familia, que tiene amigos, que tiene hijos Y que como bien puede ser esa persona Mañana puede ser tú eh, les digo un consejo que me dio mi mamá, que me dijo nunca te olvides del dolor ajeno y les hago un llamado básicamente a esto mantengan su parte humanitaria sean honestos sobre todo con ustedes y nada, tiren para adelante pues nada señores gracias Johnny, por. muchísimas gracias a ti por la invitación siempre, ya ustedes saben señores las redes sociales de Gionni para que la sigan y le den apoyo con sus viernes de info así chao, que chao. nos vemos en la próxima y esto fue Anatomía Educando para el Futuro y los modelos de entrevistas así que nos vemos, bye